La radio va con uno, es parte de la vida de nosotros, es compañía, cercanía, música. La radio es todo. Cuando hablamos de ella, hablamos de algo muy importante para nuestra existencia. Para nosotros, hoy, estar en FM Activa 91.5, quien emite desde la ciudad de Seguía, en la provincia de Entre Ríos, las 24 horas, junto a programación que tiene contenido de primer nivel, informativo y de entretenimiento. Activa 91.5, activa tu vida, activa tu radio. Hoy desde seguí para dar inicio a una nueva historia junto a la radiodifusión entre entrerriana. Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos en vivo y en directo, como la anticipaba Masi. Eh, estamos en los estudios de FM 91.5 en este día muy especial, porque hoy... Se inaugura esta preciosura de medio de comunicación, ¿no? La verdad, la casa que propia, diríamos. Mucha emoción es la que nosotros eh, sentimos al estar acá. Mucha alegría por eh, no solamente disfrutar junto a ustedes, poder mostrarles lo que hoy. Y desde hace un tiempo ya Seguí viene ofreciendo Sino que esta familia que siempre Nos recibe con mucha alegría Mucho cariño Y a la cual nosotros hoy queremos felicitar En vivo, junto a todos ustedes A toda la familia de FM Activa 91.5 Bueno, y como siempre Saludamos a toda la gente Que nos sigue por las redes Saludamos a la gente de Viale también A través de Punto TV este, A la gente de Cerrito también Que nos sigue a través del cable a toda la, la, la teleaudiencia y, por supuesto, eh, a través de las radios. Hoy tam estamos también con los caminatos que están aquí al lado nomás. Este, nos juntamos. Nos juntó sí. John Fell en María Luisa y ya nos gustó. Y ya está nos juntamos. presente Oy. también Luis John Fell hoy aquí. Ya, ya vamos, vamos a dar a conocer ¿sí? por qué. Seguramente con importantes anuncios, como siempre, o la invitación para esto que ya, ya estuvimos difundiendo hace unos días. Siempre los cinco minutos que tenemos en el programa son para hablar de política, ¿no? No creo que hable de política John Fell. Eh, John Fell eh, es un hombre de política, así que eh, siempre y cuando pase por algún micrófono algún contenido, siempre nos deja. No, porque vio que John Fell el otro día hizo así en María Luisa y se en un despelote. ¿Qué es eso hizo así? Lo único que dijo es que quería ser diputado. Por supuesto. Que lo merece. ¿Usted vio las repercusiones en los comentarios? Sí. ¿Cuántos políticos del departamento pueden generar esa repercusión? ¿Cuántos políticos están en condiciones de pedir una diputación? Esa es la otra pregunta. ¿Funcionarios que funcionan? Bueno, lo vamos a charlar seguramente cuando venga a, a visitarnos, que no es a nosotros el que nos visita hoy, sino que también es parte de la gente que está feliz y contento de esta inauguración. Bueno, bueno vamos a los cinco políticos. Bueno, eh, quizás no hay muchas novedades. Pasó Macri hoy por por Entre Ríos, eh, Pichetto, y como siempre Frigerio los amontona a todos. Frigerio le dice que sí a todo y todos quieren que le digan sí también a Frigerio hasta en los pueblos chicos ¿no? pero a cambio, como ya lo decíamos hace 30 días eh, él no da de nada no te da ni una señal de que, que va a ser protagonista en el proyecto político que va a hacer esto, que va a hacer aquello que él, Frigerio sí, sí va a ser protagonista o que quien lo no, acompaña él no, no te tira una, un gancho y te dice vos te la jugás conmigo, se la jugó veis. ¿Qué le dijo a Veis? ¿Te voy a dar una candidatura a diputado, una candidatura a senador? Eh, no sé, a Fell, por ejemplo. ¿A eh, no se lo dijo? ¿A Cienes qué le dijo? ¿Va a ser este... candidato? No. Eh, ¿A Fell qué le dijo? ¿Va a ser candidato a acompañarme? No. Todos quieren que trabajen para él, todo va para la bolsa. No va a ser que después le cambie el teléfono a Frigerio y no nos atienda más. Bueno, o quizás lo está conteniendo en un proyecto más más ambicioso y llegado el momento usted sabe cómo es la política ya una buena pregunta para hacerse a de también a ver cómo lo ve, qué, cuál es su óptica con qué prima lo observa y por el otro lado, el gobernador el gobernador eh, sigue ahí él dijo después del, del mundial va, van a estar las definiciones este si se adelanta no se adelantan las elecciones, tiene hasta diciembre todo lo que se dice de ahora en más eh, son opiniones, conjeturas nada más no hay nada este definido, lo que sí, las encuestas están al borde del día. O sea, hay encuestas todas las semanas. Sigue midiendo bien borde borde es el único que mide, pero no puede ser recto. Va a encabezar la lista de diputados, lo único, seguro. Eh, el otro que mide muy bien es Val, y Val todavía no está definido si va a ser precandidato a gobernador. Todavía no. Por ahí se habla ya de una fórmula Val y, y la compañera fórmula sería la señora Bordet. Ávila, Ávila ¿no? Ávila, gracias Chango. Le digo a Chango que no se pierde eh... una. Y bueno, también hubo repercusiones porque hay que saludar a los compañeros, no a mis compañeros, a los compañeros en general, porque el 17 fue el día de la letar. Así que, ¿usted saludó a sus conocidos ¿El día compañeros. de la lealtad o el día de la deslealtad? Ah, bueno, es una forma de decir. Es el día de la lealtad. Ahora hay que ver cómo se habrán saludado los compañeros que estuvo Estrata con eh, Cáceres, dirigiendo un acto, algo así, fue lo que estuvo aconteciendo, como eh, el, el, el epicentro mayor, digamos, del justicialismo entrerriano. No, así se lo veo a abordar. No estuvo, no, en, porque, acto. Eh, estuvo eh, en la casa del partido, este, porque hubo varios actos. Y también la, la, el, el, el, la mayor concentración política en medios fue en la zona de Concordia, donde tuvo Cresto. Vio que Cresto volvió al municipio y, y empezó a hacer despelote y a ordenar la casa. Y ahora está en todos lados, está firmando convenios en Buenos Aires. Y... ¿Cómo es eso? ¿Empezó a ser despelote o ordenar la casa? Bueno, empezó a hacer despelote. La o sea, casa no está en orden. es claro. político, digo. Los últimos guarismos de las de las legislativas, ¿qué pasó en Concordia? Históricamente, perdió el justicialismo. Claro, y ahí fue cuando nos decía el gobernador que eh, iba a recuperar, que Borde, eh, que Cresto, que Cresto? iba a volver a Concordia, cómo lo iba a recuperar el municipio. ¿Cómo? Pero no dijo que iba a ser precandidato. ¿Cómo quedó Entre Ríos en Helenosa ¿Quién quedó ahí cerca, digamos, como el referente? Segundo, el segundo quedó primero y la hermana de Cristo quedó segunda. O sea, Entre Ríos sigue teniendo una referente sí. ahí en, en, en la mesa chica. Pero por supuesto, sigue... sigue. Digo, porque hay muchas obras ¿eh? en el medio que Nosa eh, recorrió la provincia y por supuesto eh, trajo, y eso hay que continuarlo. Ahora, ¿qué dice ahora Me acordé. Eh, ayer se afaltaron enviarle los 500 metros que prometió el gobernador Bordet. Le, le dio a Béis... Este, de los 20 millones de la obra, le dio 14 millones. ¿Usted habla de tránsito y pesado de la Francisco Ramírez? Sí, sí, 500 metros, tránsito pesado. 6 millones es lo que van a pagar los frentistas, nada más. El 30% de la obra van a pagar los frentistas. Este, realmente una obra de, 20, una obra de 20, millones. 20 millones 12 centímetros de espesor el asfalto el asfalto negro, tiene la planta Viale y esto lo queríamos destacar y lo destacó el, el, el internet, así que nos vamos a un corte bueno. y ya volvemos, vamos a reconfirmar la fiesta para el domingo con nuestro amigo Luis Pablo Jean. Investigación y desarrollo argentino dedicados a la formulación, fabricación y comercialización de agroproductos. FACIT. Evolución infinita.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 Bueno, eh, seguimos en vivo y en directo a Luis Pablo Schoenfeld, que también se suma a los festejos de esta de, esta, de este día tan especial para la localidad de Seguí, porque cuando se inaugura un medio de comunicación recorrió los estudio, Luisito, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal la audiencia, la teleaudiencia? Sí, realmente muy bueno. Felicitarlo, al Dani, a la Merce. Y bueno, no no uno no puede entrar acá y, y, y no acordarse, recordar los grandes momentos que hemos vivido con Hugo, Principalmente allá en, en la, al, al costado de la pileta, lo de Santiago, viste, en la aldea que tenía su casa, quinta Así que ahí hemos pasado verdad? momentos memorables con, con Hugo, con la Merce, viste, y, así que... Y bueno, que tengan toda la suerte del mundo, se lo merecen gente trabajadora y es como vos decís, al, al inaugurarse un medio es una voz más que va, va a transmitir las necesidades, los progresos y, y las realidades de, de una comunidad como seguí. Que, que está creciendo constantemente. Exacto. Eh, bueno, aprovechábamos la oportunidad para robarte dos minutos y hablar de la fiesta del domingo. ¿Llovió en la aldea hoy o no? Nada, casi una garúa nomás, una garúa, viste. Nosotros cuando veníamos acá con Gladys, en Crespo cayó muy, muy cha, un chaparrón, se ve mucha agua parada en las banquinas, pero en la aldea poquito, poquito, apenas del suelo. Está reconfirmado lo del domingo. Lo del domingo está, el pronóstico da muy bueno, da con frío a la mañana, pero bueno, no, no importa pero el predio está listo, está todo confirmado, los artistas, las... Eh, 150 expositores como mínimo... 100, por lo mínimo, <risa> así que ya ayer tuvimos una reunión, tuvo una reunión Gladys con todos los, eh, los eh, emprendedores que, que gastronómicos, así que la, la, la, la adrenalina va creciendo... Eh, comida no va a faltar... Comida no va a faltar, van a haber ocho vaquillas con cuero, lechones al asador... Eh, gente con, con fogonero, sándwiches de, de bondiola, de lomo, empanada, pirok los alemanes van a hacer chuc salchicha con chucrú, budín de pan, frilden así que va a haber para todo y cosas dulces eh, mucha, mucha gente va a participar, así que va, va a haber para todo y de todo. Luis, ¿a qué hora puede ir la gente ya? Y recordemos que es gratis eh, la entrada. Sí, esa es otra cosa, la entrada es gratis, nosotros vamos a estar ahí temprano, de 8 a 11 entran los emprendedores, bueno, pero a las 8 está abierto el predio, el, el que quiere ir a instalarse, a buscar su sombra, hay, hay muchas sombras, hay buena sombra, hay buena sombra, Así que a la hora a las 8 de la mañana lo esperamos así que eh, que vayan todos, entrada gratis el que no el, el que quiera se lleva su conservadora su comida Acá no su, hay, sillón, su, su mesa. sillón su mesa todo ¿viste? puede haber cinco mil diez mil mil personas lo bueno y para decirlo es que hay un excelente servicio de baños químicos también. sí sí sí este año vas tranquila la re, Sí, sí Pusimos el doble de baño que el primero de mayo, que hubo una falencia. También inauguramos ese día un baño para, exclusivamente para discapacitados, el que lo, el que lo necesite. Eh, son dos baños para discapacitados, que la llave va a estar en el stand institucional que está casi pegado, en el stand institucional de la municipalidad, el que lo requiere va a buscar la llave. Eh, va a ser eh, para, para los discapacitados, hermano va a ser para público común y nada por el estilo. Así que también tenemos una empresa, contratamos una empresa que se va a dedicar a la limpieza de los baños durante todo el día. Los baños tras que son medio incómodos, los baños químicos, y si se ensucian, son, son más feos. Pero bueno, nosotros vamos a tener, tenemos una empresa contratada bueno. que va a estar todo el día. La policía está, más de 40 hombres, los bomberos de Crespo, la Guardia Urbana de Crespo, 25 personas del municipio, y colaboradores dando vuelta todo el día para, para atender cualquier consulta, cualquier inconveniente que pueda haber. Bueno, te hago una última pregunta. ¿Qué tal las repercusiones con la candidatura de diputado? ¿Uno dijo algo? Pero sí, si uno los pide humildemente, <risa> como un servidor de la política de claro, hace 50 años. Yo no, no, entiendo. No, no, no, no, no, han llamado a nadie, viste. Pero bueno, vamos a insistir de vuelta. De ningún partido <risa> no llamaron. De ningún partido. Eh, claro. Se ve que no hay lugar, viste. ¿Será por el cuerpo? O tan nadie grande? quiere. O nadie quiere ser diputado. Ah, no. Han no. <risa> de estar guardados los Lo que lugares. pasa es que hay, hay muchos quieren ser diputados. Pero no todos tienen la carpeta para mostrar. Sí, sí, Esa sí. es la otra. Ah, sí, sí. sí Pero claro. está lindo el ambiente político. Hay que hay que dejar pasar el Mundial. Sí, Que se haga campeón Racing el domingo. No, no, ahí sí, ah, digo, no, ya, no, perdón. No, no, no, ahí estamos agarrando. Ah, son de boca. Pero no, no, las repercusiones bien. Viste el acto del, del, del aniversario del pueblo también. Después hubo algunos llamados que no, te, no sé por qué. Pero bueno, ya está. Ya, ya. Eh, si nadie... Que nadie tiene comprado a nadie, todos somos libres. La y política más, es así, y más uno que hace tantos años que milita ¿Sí? y nunca nunca tuvo nada, nunca tuvo ni un cargo, nada, nada, nada, sacando la jefatura de la que han seguido con el, el gobierno de Montiel. funcionaba, ahí funcionaba, y después de, pero que funcionaba, digo <risa> que trabajaban. Y, y bueno, después siempre, por tus propios, presidente de junta, y bueno, y el pueblo quiso que sea el primer intendente. Ya está, ya cumplí con esto, me voy a mi casa tranquilo. Bueno, pero antes pasamos por la legislatura. Eh, como dijo el tango, que me van a hablar de amor. Gracias. No, gracias a vos. Er, nos vemos bueno, un domingo. Dale, dale, nos vemos el domingo. Bueno, corte, ya volvemos.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 Segundo bloque, ya eh, en FM Activa, cada vez más eh, familiarizados con este hermoso ambiente que hoy nos facilita la familia Monzón, a quien le agradecemos infinitamente. Nos acompaña el Intendente de la Comuna, Gerardo Beverline, junto al Secretario General, eh, Miguel Pereira, ¿sí? que eh, en este momento nos van a contar básicamente cómo se va a desarrollar. En primera instancia vamos a hablar con Miguel. Bienvenido, Miguel, buenas noches. Hola, Massi, buenas noches. Un buenas noches de... a todos los amigos del Quincho. ¿Cómo, cómo, primero, en, en general, cómo, cómo, cómo ves estos estudios? No, espectacular, ya lo habíamos visto anteriormente una producción que estuvieron ustedes trabajando acá, pero hoy así como está presentado, espectacular, realmente. Eh, da gusto venir a trabajar acá, Los, la gente que trabaja acá se va a sentir realmente muy cómoda porque tiene las comodidades necesarias para cualquier locutor que pueda hacer un programa desde esta radio. Sin duda la infraestructura es hermosísima. Gerardo... Bueno, eh, no sé si decirte bienvenido o gracias por recibirnos porque estamos en, en tu comunidad. Las dos cosas, bien, gracias por la invitación a tu programa y bienvenido acá a nuestra localidad, ya es la segunda vez que comparto con ustedes este espacio, así que súper contento y, y agradecido que nos visiten. Para nosotros es un gusto. ¿Qué significa, antes de meternos de lleno lo que va a ser esta capacitación, que nuevas voces puedan representarse a través de estos espacios, estos medios de comunicación que vienen a reflejar la realidad, por ejemplo, de una comuna pujante como la que hoy te toca liderar? Bueno, como vos lo decís, eh, primero quiero felicitar el enorme trabajo que viene haciendo Daniel Monzón, en realidad ya su familia es gente de, de radio, Hugo Monzón, su, su padre, y quien fue compañero también en el municipio, son gente de radio, son gente que tienen compromiso con la comunicación, con la transmisión de información y con el nexo ¿no? entre quienes generan la información y los, y los vecinos. Así que siempre se celebran, siempre se, se motiva, se inta que se generen estos nuevos espacios de, de difusión como esta radio activa. Así que bueno, el mayor de los éxitos en este nuevo local, pero que ya tienen muchísimos años de, de historia y de trayectoria en nuestra localidad como comunicadores. Lo decía bien Gerardo, una familia con trayectoria en los medios. Miguel, se viene una nueva capacitación en RCP, esta iniciativa que llevarás adelante desde Viale, pero que hoy va a tener su réplica enseguida, en poco tiempo. Contanos un poco cómo viene trabajando esto. Sí, Massi, sí. eh, nosotros hicimos eh, hace aproximadamente tres meses en la ciudad de Viale un curso de RCP y uso de DEA, en los cuales fue muy importante y bueno, cayó muy bien en, en la gente que hizo el curso, en la comunidad y gente de, de otras ciudades que lo pudieron hacer. Y es por eso que se dio a través de un contacto con el señor intendente también, en la oportunidad que tuvimos acá en no lo de Seguí, de poder traer estos cursos acá, en el cual él siempre puso a disposición todo para que se pudiera hacer y que la gente de Seguí pueda capacitarse en estos cursos que son tan importantes para salvar vida. ...que se dictan a través de la Secretaría de Higiene y Medicina... ...en el trabajo de nuestra Federación Argentina de Empleo de Comercio y Servicios. Una capacitación más que certificada. Miguel, ¿quiénes pueden participar de esta capacitación? Mira, esta capacitación está sobre todo dirigida a los trabajadores... Eh, ...docentes, eh, enfermeros o todo aquello que esté en contacto con, la, con el tema de salud... ...y bueno, y vecinos en general, porque... En la vía pública salvar una vida es muy importante y creo que todos debemos estar preparados justamente para esto, para el momento que nos toque actuar, estar capacitados para, para poder hacerlo. Por eso eh, creo que en la, a la comunidad en general también que le vendría bien, pero siempre tratamos a los trabajadores porque son quienes en los comercios, diferentes tareas que realizan, están en contacto con más gente. Intendente, me imagino... Eh, que esta apertura hacia estas iniciativas tiene que ver también con un compromiso en general de aportar la herramienta para este principio básico que tenemos todos, ¿no? de, de, de aportar al bienestar general. Tal cual, eh, como decía Miguel, como decís vos, el rol que han tomado los municipios en estos últimos años en relación a lo que es la promoción de la salud eh, es muy importante, aprendimos de lo que éramos capaces en el momento de pandemia, en donde tuvimos la obligación, el compromiso y pusimos el hombro para llevar adelante esta situación inédita, en el cual ninguno de los funcionarios de ningún estamento había eh, sido expuesto en una situación de semejante crisis sanitaria, y ahí donde comprendimos el valor en lo que es la prevención y promoción de la salud. Acompañar estas iniciativas eh, del Centro de Empleados de Comercio, que sabemos que tiene una fuerte presencia en nuestra localidad, es acompañar también el desarrollo de nuestra comunidad. Así que bueno, vamos siempre para adelante con estas propuestas. Agradecido que hayan elegido la localidad de, de Seguí. Sabemos que vienen profesionales eh, de renombre, utilizan eh, también aparatología de renombre para poder explicar y, y, y tener una mejor didáctica al momento de, de dirigirse a, a quienes asistan al curso. Así que bueno, eh, vamos por por más iniciativas como esta, ahora tenemos también otra capacitación que organiza eh, desde el Hospital Lister, así que siempre estamos trabajando para generar estas oportunidades de, aprend de nuevos aprendizajes para que eh, ante cualquier situación de, de emergencia, cada uno de los siguientes esté capacitado para sobrellevarla. Y siempre bien recibida por la comunidad toda iniciativa que se vuelque a mejorar la calidad de vida de los vecinos, esto que Eberlin ya nos decía en la anterior vez que lo pudimos entrevistar. Miguel, ¿cómo es el mecanismo para inscribirse? Eh, la inscripción, bueno, primero el curso se va a editar en la Casa de la Cultura, que no se dio el municipio. Eh, la inscripción se hace de lunes a viernes, lo pueden hacer en las oficinas de CAC, eh, en el horario de, de trabajo, o sea, de 8 a 12, 16 a 20. Pueden llamar ahí, comunicarse y anotarse. Eh, los cursos son limitados porque lo que siempre tratamos de que no sea mayor de 40 personas para que la gente pueda practicar, porque traemos un robot... Eh, un robot humano que le llaman y un defibrillador eh, para que la gente que va asista, no solo asista al curso, sino que también pueda hacer la práctica que es tan necesaria, porque el aprendizaje por ahí está en la práctica con el robot. Por eso son dos cursos, eh, uno por la mañana y uno por la tarde, de no máximo de 40 personas. Y lo pueden hacer en, en el local de Oseca acá en la ciudad de Seguí. Bueno, Gerardo, como para redondear esta nota, me imagino, ¿no? La invitación a la comunidad siguiente de eh, poder participar en esta iniciativa que acerca, en este caso, al Centro de Empleados de Comercio, pero que es bien recibida por el municipio. Tal cual, la vamos a hacer extensiva a todas las instituciones de la localidad, a todos los comercios. Vamos a también eh, llevar esta propuesta a todas las industrias radicadas en el parque industrial para que todos los trabajadores y... y Diferentes eh, personas pueden asistir a, un, a este curso, eh, que es inédito con esta tecnología, lo cual le va a dar una jerarquía, le va a dar un certificado y también van a las empresas que eh, predispongan a sus trabajadores a que asistan, van a poder contar de, de este certificado donde eh, se, eh, garanticen que hayan asistido al curso y estén preparados para estas eventualidades. A nosotros como medio de comunicación nos pone muy contentos seguir promoviendo no estas actividades. Nosotros cerramos este bloque para volver en poquito tiempo seguir aquí desde FM Activa eh, 91.5 desde seguir en esta inauguración. Gracias Gerardo, gracias Miguel. Gracias a todos. Bueno, eh, realmente eh, nos sentimos muy muy, muy contentos, ¿no? Porque veo la cantidad de gente que hay en el otro estudio, ahí están los caminatos, están hablando. Este, bueno, iba a hacer las declaraciones de John, yo John ah, bueno. Pero también se me ocurre esto, ¿no? Debes estar contento por esto que acabábamos de comunicar con el Intendente Gerardo de Berlín y el Secretario General del Centro de Empresas de Comercio, eh, Miguel Pereira. Esta iniciativa que también... Eh, de, de la cual fuiste parte, en la cobertura, en la organización, como como colaborador, y que hoy se esté replicando Exacto. en una localidad vecina, y en cuántas otras podríamos también sugerirlo, ¿no? Es importante para vos. Sí, y la, y la semana que viene ya vamos a estar lanzando en Viale también. Eh, dos cursos que se vienen a través del Centro Empleado de Comercio. Previamente vamos a charlar con el intendente y luego, si sí, el secretario va a hacer lo, lo, los anuncios correspondientes, pero son dos cursos más que se vienen en esos mismos días. O sea, Viene la gente de Buenos Aires. Vuelven a charlar con el intendente, ¿veis? Hace poco estuvieron también sí, este, llevando y la ahora iniciativa. vamos de vuelta. Qué bueno. bueno, le comento, las acciones de políticas públicas del municipio del de Pingo, Pueblo San Julián, son destinadas a generar oportunidades para un futuro de crecimiento y desarrollo. Gestión Diego Plasi. El dato, Diego Plasi asumió en diciembre del año 2019 como el primer intendente de San Julián Estación El Pingo. Recordemos que resultó el más votado en las elecciones provinciales el 9 de junio de ese mismo año. Un dato que no cualquiera puede arrogarse, haber sido el más votado en un porcentaje altísimo, el más votado de la provincia. De la provincia. Como intendente. El primer intendente. Y el primer intendente de Pueblo San Julián. En Exacto. su primer mandato, puede ser reelecto. Habrá es... querido ser legislador. Se lo vamos a preguntar cuándo viene Placido. Eh, no, vamos nosotros el, el, jueves. el jueves que viene vamos al Pingo y el otro jueves vamos a Termas. De María Grande. Con el Pingo promocionando también esta fiesta exitosísima en su segunda edición, la fiesta del guiso. Claro, y después vamos a las termas un día antes que esté Cacho Garay en, este, en Salón Don Santiago, el María Grande. Así Daniel que vamos cine a estar. Res, ex cine res. Dos segundos cortamos y ya venimos a hablar con el dueño de casa. ¿Viene Dani Monzón? y claro. Viene Dani Monzón. Pausa y volvemos. FACI, investigación y desarrollo argentino dedicados a la formulación, fabricación y comercialización de agroproductos. FACI, evolución infinita.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 Nuevo blog que desde FM Activa, ahora sí, con el anfitrión, el dueño de casa, ¿eh? el señor Dani Monzón. Dani, en primer lugar, felicitaciones, gracias por recibirnos una vez más. Bueno, bienvenido. No, gracias. Y ya son bienvenidos, ya la segunda o <risa> tercera vez que vienen, así que eh, ¿Qué quiso son decir? más que bienvenidos. ¿Qué quiso decir? Que nos acerenciamos fácil. <risa> somos uno gracias más, no la acerencia. Nos tratan tan bien, bien. nos tratan tan bien que volvemos. ¿eh? Siempre es un gusto volver detrás de cámara, no lo dijimos, está como siempre Manos Mágicas, eh, el señor Claudio Luna, a quien le agradecemos infinitamente por todo lo que hace por nosotros. Me bueno. falló una, me falló, primero, me falló un amigo que... Bien, hay que decirlo, que, que de anoche, frente. sí, que me falló un amigo, el amigo Moncho, que todavía no, no llegó, capaz que llega. Y, Puede ser. No sé. No creo. Eh, no creo. Pero ustedes saben los motivos. Sí, sí, dijo sí. algo o no? No, pero yo calculo que... Pasa que le si, surgieron muchas... De, después de que lo vieron con la guitarra, Sí, le sugiero un montón de presentaciones, es más, parece que Nochero se corre un poquito de, de, de la ah, agenda de la fiesta nacional y lo van a poner a él ahí de, de, de, de telonero. <risa> bueno, mientras vemos imágenes de lo que es el estudio, eh, ¿cuánto tiempo llevó esto, Dani? Y yo empecé en, en abril de 2020, en plena pandemia, ah, mirá, en plena a levantar pandemia. la pared, yo tenía la platea hecha y bueno, cuando puse la, la torre, que está ahí en el fondo del terreno, eh, surgió la idea de los estudios acá. Tenía la pretexta he hecha para otro, otro proyecto, para una casa claro. o algo. Y, o sea. <risa> y o inicialmente para... cambiamos la novia por los estudios de la radio. Una buena inversión. Ahora eh... las chicas vienen solas. <risa> Inicialmente y bueno, entonces aquí estuvieron los cimientos y los después cimientos se fue... En, en abril 2020 empezó a levantar paredes y después bueno, fue haciendo de a poco, no es, hoy no es fácil construir cualquier cosa que vos hagas que te proponga Implica y, recursos. Implica mucho recurso mucho tiempo y bueno y después lo fuimos haciendo ah, de a poco. Ahora habla en plural, lo fuimos, eh, cuando hablamos de esta forma nos estamos refiriendo Alguien que seguramente vamos a entrevistar en un rato. No quiere hablar. No que no hablar. quiere hablar, no pero hablar. que es parte porque Dani en su testimonio lo manifiesta. Fuimos y sabemos a quién nos referimos, ¿sí? A Mercedes, tu sí, A Mercedes, tu mamá. A Mercedes que, bueno, que es un pilar fundamental. Y aparte bueno de mi hermano Darío y bueno, toda la familia. Y los amigos también que ayudaron. Claro. Esto solo no se hace. Esto solo, no, solo no se puede hacer. Solo no. Escuchabas las palabras del Intendente, seguramente del Secretario General, de, del Centro de Empleo de Comercio, lo importante, lo decía también Schoenfeld, eh, lo importante de generar estas estructuras para que todas las voces se vean representadas. Esto que tiene que ver directamente con la democracia, Dani. Sí, acá van a, van a tener espacio todas las, las instituciones, las, las religiones, todo. Acá viene cualquiera, va, va a tener su micrófono para hablar. Así claro. La política del la medio política, va a ser, los clubes... Todo. Todo. Sí, sí, como siempre. siempre, como venimos... Como se viene como trabajando. Se viene trabajando. O sea. La página de Seguí Noticias este año cumple 10 años. ¿Y la sí, radio? y La radio cumple 7 en noviembre. 7. Pero bueno, yo con la página, bueno, la compartí la creó eh, el Hugo. Y yo trabajé con él dos años y bueno, después que falleció... O sea, me, tocó, cargo. Me, hice, me tocó hacerme cargo. Y, yo sabía, yo sabía que él, él quería mucho esta profesión que, que, que hizo. Que, que se Capaz que era el sueño todo. de él, tener una radio. ¿no? Era uno del sueño y, y bueno, yo seguí ese camino, eres de esa profesión. Porque el, el Hugo día. andaba en eso, o sea, hoy yo lo contaba recién con los candidatos, eh, con el Hugo nos iniciamos hace treinta y pico de años atrás, eh, con, ya paralelo la parte 32. con paralelo 32 con paralelo 32 él era el más viejo de los de los corresponsales y yo era el más joven y, y recién nos acordábamos eh, escribíamos en las viejas máquinas de escribir y cuando aparecía un sábado apareció paralelo y se entera la mercy del Hugo y yo y mi señora Elsa nos enteramos en Vial y ellos acá que nos casábamos los dos juntos eh, o sea, ellos se casaron un viernes solo el sábado. El, en la misma la, fecha, la el mismo fin, fin de semana. El mismo fin de semana. Este acá están estaban mostrando la foto de Rumson que está acá en los estudios. Siempre Qué presente. Lindo. Siempre presente. Y esas cositas así, este eh, contábamos, ¿no? Y después bueno, el único que quedó de la tanda de paralelo hasta ahora soy yo. Y yo, y a mí no me tenían en cuenta, no, pero de los que De esa, no, no, esa camada, de esa no, Dani, ya no, no, es parte de una generación camada, de la tecnología. Esto que decía Sergio Dante de Moreira, claro, con las Remington, las Olivetti, estas viejas máquinas claro, pesadas claro, de escribir, claro. eh, hoy en día tenemos contenido que tenían que llevar la foto, claro, teníamos que llevar la foto, es hacerla eh, revelar. Vale mandar un saludo al director de paralelo, ¿no? Es válido mandar un saludo al Villacombe. ¿Sabes cómo pide? hacíamos? Sí, sí, sí. Aparte nos, nos mira. Está Por eso mirando. digo. Vio que el jueves estaba mirando cuando estábamos sí, en la aldea y sacó sí, sí. en el pulso de la semana. Dijo John F. yo quiero ser diputado. <risa> estaba cerrando el paralelo. Pero bueno, este, realmente... Felicitaciones, está muy hermoso. Ya vamos a tener más novedad dentro de algunos minutitos. ¿A qué hora estamos? Eh, porque tenemos... Es que el, el estudio lleva lleva un nombre, un nombre particular, así que... Eso, eso, vamos, eso ya lo vamos, vamos a ver. A menos cuarto, a la menos cuarto. Lo contamos, eh, contamos los minutos para llegar a esto que va a ser un antes y un después seguramente en lo que son los estudios de radio. Bueno, manos mágicas, que nos dice? No, no, nada. Ah, eh, no, tenemos... Qué, no. Eh, ah, bien. Porque... Hoy no dice, hablen, hablen. No, no, está bien. <risa> Nosotros Tenemos somos acciones solidarias sí. gracias a la Blanquita. ¿A quién le vamos a destinar la, la, a la los, leche? A los chicos de la infantil de fue al club. Bueno, así que yo, yo se lo voy a llevar personalmente. Usted así. va a llevar la foto. Hoy por una cuestión de, de, de espacio. Sí, está, es hay regalos por todos lados. Está lleno sí. de planta. Eh, Invítelo al secretario Pereira que le entregue un primero, presente. La, primero le agradezco la presencia, bueno, al intendente de seguí, Y al fotógrafo él, no lo hemos saludado. Al fotógrafo, no, Michardula, que no, ya salió en cámara de él. No, Michard, ya salió sin querer. ¿eh? <risa> eh, bueno, Miguel Miguel hablar que, que es un amigo de años, y, y, y al amigo Schoenfeld también que, que se acercó. Dice que no sale mucho, pero a seguir voy a ir. Pareciera una cuestión sencilla, pero quiero retomar esto que decía Sergio Dante y Dani eh, apostar a un medio de comunicación eh, implica una cantidad de recursos, pero que también institucionalmente, esté el intendente el secretario general de un gremio importantísimo como el Centro de Empleo de Comercio que se vengan intendentes de comunas cercanas como es Luis Jonf, el que estén los caminatos presentes con la trayectoria, que esté Sergio Dante Moreira que esté Claudio Luna que... no es fácil no es fácil, no solamente porque le va a venir después del programa Después. Moncho no pudo venir porque seguramente tiene algún compromiso. No, pero yo no. sé que en eh, espíritu y alma está muy contento porque te lo ha manifestado más de una ocasión. Sí, y no, así no, un montón bueno. de colegas. ¿Cómo lo percibís a esto? No, no, no, de, de, buena, de buena manera lo percibo. Faltaron amigos que no, no pude invitar porque todos los amigos que tengo, digamos, y tenía que alquilar el salón de Don Pocholo para llevar a todos. <risa> pero, bueno, pero eh, la verdad que estoy contento, feliz se lo, vive, se lo vive con una emoción especial hablamos bajito y después se van a enterar por qué pero se lo vive con una emoción sí, particular una, emoción sí. muy grande, sí. hay, hay una va a haber un ambiente diferente después, hay algo diferente. después de las menos cuarto nosotros que somos por ahí de las primicias y las infidencias, a esta no la podemos decir todavía, pero créanme que a las menos cuarto se viene algo muy lindo para que todos ustedes también puedan eh, vamos a celebrarlo junto a nosotros. ¿La ciudad de Soledad? Sí, a, en, sí eh, no, la ciudad de después nos va a dar la foto, ah, Monsón. gracias bueno, a la blanquita, bueno, pero bueno, tenemos bueno, bueno, bueno, un presente bien. del Centro de Empleo de Comercio. Bien, ahí está el regalito entonces. ¿es nos bueno, estamos en bueno. Lurano, nos podemos leer. No, vamos a hacer lugar, ¿eh? ¿Pasa el regalito? Sí, sí. Bueno, bien, gracias. Un humilde presente del sindicato, un humilde presente de los amigos del sindicato. Qué grande, bueno, gracias de la parte de prensa fundamentalmente no. <risa> del secretario de prensa, <risa> del encargado, bueno, gracias. Uno, bueno, uno, así vimos, como eh. esto hay una cantidad de regalos, sí, sí, sí. de las muchas las flores, a a, a si las flores sí. sí, las la va a tener que ir a Mercedes, yo me voy a olvidar de regalos yo de acá leo, en es que perspectiva Dani y Merce, lluvia de bendiciones, María del, María del, María del Carmen del y así tantos mensajes seguramente que van a estar llegando eh, durante link? el transcurso del programa, ¿no? para estos buenos augurios en este nuevo espacio mediático bueno, que se inaugura. Vamos a un corte y ya volvemos con eh, una, un pequeño acto que vamos a hacer acá dentro del estudio. Un homenaje. Estudio un, homenaje un reconocimiento a una Dejamos trayectoria. Dejamos oficialmente inaugurada la... listo, chao. ¿Quedamos así? Bien.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 Bueno, estamos eh, en un nuevo bloque desde el Quinchon FM Activa 91.5 con, eh, en este caso, la anfitriona. Eh, es palabra autorizada, puede pasar por delante de cualquier cámara el señor Santiago Miguel Rinaldi. Merced, eh, ¿qué emociones te genera esto? Hoy estar acá con todo este grupo de, de afectos para vos eh, en este espacio tan particular. Y bueno, era el sueño de Lugo tener una radio y hoy que esté Lugo acá... Y todos sus amigos, es mucha la emoción. Seguramente que sí. Y, y bueno, a, a golpes pobre el Dani se quedó y hizo todo lo que pudo este, con la ayuda de todos ustedes que siempre lo, lo acompañaron, lo acompañan. Y bueno, hoy es un logro para él tener esto como ya su propio, todo hecho a, a pulmón, pero bueno, ahora hay que seguir todo esto. Eh, no puedo obviar preguntarte, Santiago Miguel Rinaldi, eh, ¿qué significa estar acompañando a este grupo de amigos en este momento tan particular? Una inmensa satisfacción, porque sí, justamente, con Hugo eh, nos conocimos a través de esta maravillosa nuestra profesión de los medios de la comunicación hace más de 40 años. Y claro que... Eh, siempre el sueño estaba del medio propio y hoy su hijo eh, lo logra con su esposa. Y el Hugo no está aquí con nosotros físicamente, pero como lo dijimos y lo manifestamos a la caminata sabatina siguiente que partió, eh, está y estará siempre. Y siempre están nuestros recuerdos y siempre están nuestras vivencias, nuestros muertos queridos se van de, de no verlos, de no tocarlos, pero sí de sentirlos. Al menos es lo que estoy absoluta y totalmente convencido. Yo perdí a mi padre inesperadamente cuando tenía 22 años y me costó mucho comprender eso en aquella etapa de, de la vida, como a cualquiera. Pero a medida que transcurre esta hermosa vida vamos perdiendo seres queridos de tenerlos aquí con nosotros en la tierra y lo, lo seguimos teniendo en el corazón y en la memoria y hasta soy un convencido, mis afectos, mi familia lo puede decir porque hace poco hemos sufrido una pérdida dolorosa, eh, cuando parten a otra dimensión nos ayudan y el Hugo ha ayudado para que esto sea así, en sembrar la semilla en su hijo, ¿no es cierto?, en impulsarlo en alguna noche, en algún momento y iluminarlo con alguna idea, con algún concepto, con alguna fuerza para continuar el derrotero como él recién lo contaba en el programa de radio y se, y se inició esto en abril del 2020, en plena pandemia, dificultades y demás. Y es increíble que se haya podido construir de cero un edificio propio, la instalación tecnológica que requiere una radio, lo, lo decorativo... De, de un medio de comunicación que pocas veces se ve Es un gran mérito y, y es una gran satisfacción lo que sentimos Podría estar hablando mucho, muchísimo más Pero no es este, el momento para que hable yo Sino los protagonistas son ellos dos Madre, hijo, hijo y madre También está Darío este, El otro hijo de Merce El hermano de Dani El otro hijo de Lugo Y que por supuesto también Con su profesión, con su sapiencia Apoya todo este proyecto para que se haya hecho realidad. El mérito es de quienes están aquí a, al, al costado de, de, de, la, de nuestras palabras. ¿Qué poder agregar a todo este testimonio? Yo te invito directamente a que pasemos a, a esta inauguración, esta placa inaugural que va a dejar sentado, ¿sí? Oficialmente a este estudio con una particularidad. Si ¿Sí ¿Estás de acuerdo? Dale, dale. Sí, proseguimos entonces. Proseguimos entonces. Bueno, pasamos, eh, vamos para la foto entonces, estamos en vivo. Eh, Estamos ya a punto de develar entonces, a ver ahí. Bueno, le vamos a. Es un momento. que dice acá, porque decir, con Caminata Sabatina hicimos una, una hermosa familia, porque hemos compartido muchísimas cosas, por allí están las fotos de cuando era un gurisito, este y compartíamos, eh, bueno, Javier, Doris, Patricia, este, Seba, este, bueno, lo, los integrantes de Caminata somos una familia, y bueno, ellos son parte, porque a pesar, como decía hoy, de que Lugo no está acá pero sigue estando en la caminata, en los micrófonos y en el pensamiento siempre, eh, somos la familia. Muchas gracias, eh. gracias. Vamos a leer entonces para, para, la, para la audiencia y para los eh, radioescuchas. Estudio Santiago Miguel Rinaldi y familia de caminata Sabatina. Así es como a partir de hoy está denominado este estudio, Merced. Sí, así es. ¿Desde cuándo esta idea, Dani? Y surgió un día eh, hablando con Mercedes y dije... Vamos a ponerle Santiago Medellín, un amigo que fue un hermano para papi, así que... Y bueno, y los amigos de, y la familia de Caminata que está presente acá. Así que estamos todos en, en, en esta placa. Y como todos sabemos, el show debe continuar. Vamos a llamarlo a, a, a alguien que sabe, por supuesto, de la familia de Caminata. El Seba Brito. Seba, contame un poco qué significa todo esto, por favor. Y mirá, esto es la relación, bien decían, de la familia, que hemos tenido durante muchos años con Carlos Hugo, con los viajes, con las charlas, este, con Mercedes, que reunirnos, juntarnos, eh, los buenos momentos que hemos tenido, eh, porque lo, lo, lo, lo, lo principal de esto, es decir, lo decía Santiago recién, Hugo siempre está presente, hacemos un viaje, vamos a un lugar, conversamos, los sábados, donde sea, eh, Hugo está siempre presente, y que para nosotros realmente esto es un, un orgullo tremendo. Coincidís en el concepto de familia. Totalmente, totalmente, totalmente es así. Este, En eso no te quepa ninguna duda, por eso digo, eh, sentirlo mucho a Hugo es eh, llevarlo en el corazón. Y créanme que hay lágrimas de emoción, ¿eh? Estoy acá con un amigo, yo lo voy a considerar así. Eh, señor Javier Fontana, ¿usted también forma parte de la familia de Caminata Sabatina? Sí, señor. Dame algún concepto, por favor. Bueno, la emoción, compartir la emoción con estos compañeros de, de la vida, compañeros de ruta, eh, compañeros de, de tantas de tantas transmisiones, de tantas anécdotas, de, de tantas historias. ¿no? Y esto, un agradecimiento especial, Dani, Mercedes, a la familia, a los queridos amigos, porque eh, nosotros a Hugo, con Hugo éramos como hermanos, y por supuesto que hemos este, formado una... El equipo de Caminata y, y sus familias conforman una, una gran familia, entonces es una gran emoción que, que hoy podamos estar aquí, nosotros celebrando este sueño de, de la familia Monzón, pero además este, recibiendo esta sorpresa y este reconocimiento. Así que muchas gracias, queridos amigos. Bueno, qué, qué decirles. Cerraremos con un aplauso, pero como decía anteriormente, no el show, la transmisión siempre debe continuar y los micrófonos están dispuestos para que el público también entienda. Eh, qué difícil se hace poner en palabras toda esta emoción que vivimos. Pero Seguramente ustedes detrás de cámara, detrás de radio, están percibiendo todo lo que la familia Monzón ha querido transmitir, todo lo que para eso significa y lo que cada uno de los protagonistas de esta noche han manifestado respecto de esta nueva inauguración. Un nuevo medio de comunicación que va a multiplicar las voces de todos. Un aplauso.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 Bueno, ahora sí podemos decir que estamos oficialmente en el estudio Santiago Miguel Rinaldi y familia de Caminata Sabatina. ¿Cuánto tiempo hace que tenía el secreto usted, de Moreira? Oh, hace tiempo, pero la, estaba la bien guardado, estaba bien guardado el secreto. Vinimos en, en más de una oportunidad y, y no nos percatamos, digamos, de ese dato, ¿eh? Muy importante, muy emotivo ahora la cara de Rinaldi cuando leyó la placa, ¿no? Qué, qué sensación. Eh, Tan maravillosa tiene que haber sentido Santiago en este reconocimiento en un lugar muy emotivo. Se conjugaron, te... muchas, se conjugaron muchas cosas, más allá de las emociones, ¿no? Eh, trayectoria, eh, humildad, eh, trabajo, muchas cosas. Eh, se, se cierran en, en, en esa placa, por ejemplo, ¿no? Eh, en, en Un pedacito así tiene tantas cosas para decir y tantas cosas para recordar eso que y de emoción, Santiago hablaba de 40 años, ¿no? Y eso toda es lo que, una que vida. decíamos hoy, cuando arrancamos incluso con Paralelo 32, con el Hugo. 40 años, sí. sí, sí. Eh, se hablaron de, de ausencias, se hablaron de presencias, estamos hablando de reconocimientos, estamos hablando de trayectoria, de toda una vida... Volcada a los medios de comunicación, a la radiodifusión, con un sello característico. no Esa voz que nadie puede desconocer. Más allá de la edad que tengamos, más allá de la edad que tengamos. Como vialenses, la espovial se nos viene a la mente, pero automáticamente cuando escuchamos la voz. La yo fiesta lo, de la ciudad con escenario? Voy un poquito más atrás. ¿Más atrás? Sí. La, el desfile de carroza de la ciudad de Vial. El desfile de carroza de la ciudad de Vial. Santiago Miguel Rinaldi era la voz oficial de aquellos... Desfiles de Carros, Desfiles en Plaza de Carros, San Martín. Donde se convocaba a impresionante mucha gente eh, para celebrar y esto. Y un día para otro se dejó. Dijo Joaquín Sion, era el presidente, me acuerdo de la comisión, y dijo, bueno, no lo hacemos más y no se hizo más. Mire quién viene a acompañarnos, ¿eh? bueno, voy a correr un chiquito en vivo. Yo televisión en vivo? Viene sí. sí. ¿A, a su propio estudio. <risa> <risa> <risa> Yo le decía al que qué cantidad de cosas se encierran en una placa, ¿no? Eh, amistad, compromiso, solidaridad, eh, trabajo... Sueños, sueños. Este, cuando una tarde de febrero en 2005 salimos de hacer Caminata Sabatina ahí en El Espinillo, en una empresa importante como Skunzi, Ajá. entonces este, dos teníamos que ir para Paraná y otros dos se venían para acá para seguir, que eran Hugo y Javier, para claro. seguir viaje a Crespo. Yo, pero vamos Sebastián, vamos a acompañarlo, vamos a lo de Paul a tomar algo, porque no se puede terminar así la tarde tan temprano. Entonces estábamos ahí en lo del querido Miguel, eh, Miguel creo que se llamaba Paul, Paul es la estación de servicios. La estación de servicios. Y, y va. Entonces este, dice Carlos Hugo Monzón, bueno, tenemos que ir a la Patagonia a hacer caminata sabatina, porque allá hay un intendente que es oriundo de Seguí, dijo ¿cómo vas a ir para llegar a la Patagonia? <risa> este, y ahí empezó a tejerse el sueño que se concretó en, en abril de ese año, llegar al norte de la provincia de Santa Cruz, a, al pueblo Perito Moreno, que no es el lugar donde está el glaciar, sino la ciudad. Y efectivamente, y, y coincidentemente, eh, relativamente cerca, a 270 kilómetros que allá no es nada, otra ciudad muy importante, polo petrolífero, este, una, un intendente también de Entre Ríos. Este, y bueno, hicimos un viaje extraordinario. Todo fue idea de Lugo y, y como ese cuento, tantísimos sueños. Como por ejemplo cuando llegamos a, a Tierra del Fuego, a Ushuaia, entonces esa noche fuimos a un bar ahí en el centro a tomar algo. Bueno, ya que llegamos a Ushuaia, ahora tenemos que llegar a La Quiaca. Este, hacer o sea, no, a que... Y a las 30 y... días estábamos en la quiaca Haciendo caminatas a Y eh, sueños, locuras Comunicacionales Para eh, Bueno, entretener a la gente Traerle vivencias de otros lugares Pero hoy yo no puedo dejar de pensar Lo que en todo el día he estado pensando Cuando vuelve la democracia En diciembre del 83 A los pocos meses Ya año 84 Con los hermanos Cuestas con Néstor y Rubén, fuimos a, a Buenos Aires a entrevistar al presidente del CONFER, porque la audiencia la pidieron los hermanos Cuesta, enseguida la, se la dieron, ¿no es claro. cierto? ¿Y para qué? Para autorizar una frecuencia de, de, de radio de frecuencia modulada, en diamante, porque Néstor había comprado una radio que hasta el momento era por cable, por cable de teléfono, ...y creo que fue la primera radio que se convirtió de cable a frecuencia modulada... ...radio emisora Era de cable. ...era el circuito cerrado... ...exactamente... ...al año siguiente no... ...en el 80... Eh, en el, ...yo no me acuerdo si fue finales del 85, principios del 86... ...yo vuelvo al confer... ...a entrevistarme con otro señor... ...que es eh, Enrique Zuleta Puseiro... ...que es columnista y analista político en ese momento estaba a cargo de la cuestión jurídica del CONFER, para hacer lo mismo en la ciudad de Viales, transformar una radio por cable en frecuencia modulada, con un grupo en el que estaba Sergio Dante Moreira, Sebastián José Britos, Darío Basso, eh, eh, este? Cacho, sí, este, eh, ay por Dios, bueno, ahí está Sebastián, eh, éramos cinco, y entonces, este el, el Tacho funcionario... Correa. Tacho Correa. El, el funcionario agarré y dice, sí, pero no hay autorización. no, no. Este, Bueno, no, si, se le, va a actuar el confer y le van a decomisar... Bueno, ustedes no van a decomisar las cosas, no hay problema. En el equipo hay un técnico y vamos a fabricar de nuevo un equipo y vamos a salir al aire de nuevo, de medio, medio, medio desafiándolo. Pero hoy estuve acordándome de aquellos, de aquellos hechos iniciales de la radiodifusión por, por frecuencia y modulada fue una de, las primeras Aquí, radio eh, de la eh, provincia también sí sí sí también que, en, Paraná así, una, claro. en Paraná había una 100. en Paraná había una en Concordia 5. había otra este y la primera estéreo porque lo habíamos averiguado la, la, las otras eran mono el sistema estéreo este fue la, la 100.5... exactamente exactamente y, y, y eso fueron y, y llegar hoy 38 años después y que uno está en actividad, modestísimamente que estamos en vigencia, realizando todo este despliegue comunicacional, y que eh, un querido amigo, eh, hijo en el cariño como es Dani, porque es hijo de, de un queridísimo amigo y hermano de la vida y de la comunicación, porque todo, todo se une, es una mezcolanza esto, ¿no? como es una mezcolanza de la alegría, la satisfacción y la tristeza también. La nostalgia y de quién no están, etcétera, ¿no es cierto? Pero bueno, la vida se trata de continuar adelante, como lo ha hecho Dani, como lo ha hecho Merce, inaugurando esto tan maravilloso que ustedes hoy están mostrando. y lo bueno Maravilloso, ¿no? Del poder de la palabra, el poder de sintaxis, de, lo voy a decir, de este animal de los medios, de la radiodifusión argentina. Eh, hablábamos de trayectoria, lo resumió en pocas palabras, 39 años de, desde aquel momento donde peleaban por poder tener una FM, algunos en el espacio que trataban de ayornarse, de innovar y hoy siguen con la bandera en alto atravesados por esta situación emocional, además de ser una familia amiga, la familia Monzón, este reconocimiento que tiene, me parece a mí, un montón de condimentos, más allá de la trayectoria. Yo creo que acá se mezclan... Cuestiones que eh, no las podemos poner en palabras, lo decíamos en el descubrimiento de placa, pero que seguramente vos, en tu interior, las debés percibir con una enorme satisfacción. Mirá, yo te digo sin menospreciar a, a nadie y nada, esa placa que eh, no, no, ni me imaginé que iba a tener ese contenido, este, <risa> pensé que podía ser este, Hugo, porque mm. aquí está el cuadro de la foto de él, pero eso vale más que 100 Martín Fierro, te juro, pero sinceramente, y prueba de eso está de que... En varias ocasiones hemos hablado sí, sí. dentro del equipo y fuera del equipo. Che, ¿Cómo no se presentan para los Martín Fierro del interior? Hay, no, bueno, nada, no, no, hay que dedicarle mucho tiempo porque hay que grabar, hay que mandar esto, dejar, vamos a seguir adelante con lo que hacemos, es decir Y no es por menospreciar ese reconocimiento que da APTRA, la Asociación de Periodistas del Espectáculo de Buenos Aires, todo lo contrario. Pero eso vale más que 100 Martín Fierro. Esto es del corazón. Totalmente, Exacto. porque uno, es decir, a ver, uno ha parido esa relación, esa, familia, esa relación, y, y, y es parte de la historia y de, y de lo que podemos contar, y es, y, y es lo que nos enriquece en la existencia, y así va a ser hasta el último día, porque tal vez estemos enfermos y veamos el final, pero eh, cuando lleguen esos días, si pasa eso nos va a enriquecer y nos va a despertar una lágrima, recordar Exacto. cuántas cosas vivimos con ustedes, como los muchachos de caminata, con tantas cosas, la historia de cada uno. Hoy estamos en un presente y con un futuro extraordinario, pero tenemos en nuestra espalda, no nos podemos sacar de la cabeza, toda la historia, todo el pasado que tenemos juntos, por una vocación, porque esto no se hace por plata, por plata se encaran otras actividades, Exacto. otros emprendimientos. Esto es vocación, esto es voluntad. Y no es por mandarnos la parte, porque dichosos eh, somos de poder hacer y vivir de lo que nos gusta. Claro. Y disfrutar. Eh, claro, por eso mismo, exactamente. Tal cual. Bueno, gracias, eh. Al contrario. Nos vamos gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos. Gracias. Nos vamos, nos vamos, ya cortamos eh, demasiada la ya, transmisión. No. <risa> no, no, se nos, ya nos corta bien incluso. <risa> claro. este, próximo jueves, desde el Pingo